Muchas gracias. Hoy no. Hey guys. fue 3 de mayo. ¿En qué momento llegamos a mayo? ¿En qué momento llegamos al 300 vlogs? Me da miedo en. Me carga poner demasiado objetivo en mi video. No sé. Sea, como que veo a mí, a mis ídolos. Y ellos, como que no se hacen rombo. El ellos simplemente. Hacen lo que hacen Que Ferguson, Casey está Hillary, Nuelga Él sí si se ha adaptado todo, en Pero él es la excepción El vendió millones y millones de discos Se lo ganó La célula me pidió que hiciera la retro de este speed. Y como scam, es la primera vez que voy a hacer esa ceremonia, así que estoy medio nervioso. Ojalá salga bien. me vine al, al Lido, para juntarme con los cabros acá, con Gabriel, compañeros del de del 2001 al 2005, todo una vida hermano, todo una vida La noche de la junta salió súper improvisada Estos cabros los conozco hace como 15, 12 años, algo así Fue súper acuático porque ya, este es el episodio 300 Entonces me puse a ver el 200, el, el episodio 100 Y ahí, puta, veía un sauce súper preocupado, súper triste, como complicado No eran las mejores circunstancias y el ánimo no era el mejor tampoco Pero juntarme con estos cabros que al final nos juntamos Estudiamos diseño juntos, tenemos proyectos musicales juntos, está muy en línea con el Sauce de hoy día, de recuperar esa creatividad, recuperar esa, esa energía creadora que brígido cuando, cuando te veía a ti mismo, pero comparado con otro momento. Como, como que el Sauce del pasado estaba en una posición y ahora veo que a pesar de todo, sigue haciendo, a pesar de la tristeza y de no estar cómodo, sigue haciendo. Bueno, y Carlos me regaló estos lentes, perfectos. ¿Sí? Campan, ¿Un <risa> cumpleaños de mi Vicente! Sí, está, vale? ¿Nale? ¿Nale? ¿Nale en el ¡Vicente, la ¿Sí, Vicente! <risa> <risa> ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> Tiene que colocarse este el burrito. Ah, sí. Pues ahí sí, muy <risa> No, no, no, no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Tengo que decir que los calcetines que estoy usando en estos momentos, son Charlie Socks. Andy. Pero vos que que Charlie Socks suena como Charlie Socks, como, Saga vos, ¿no? Socks. Iba a llevar Chile Socks. ¿Ya? Pero no me lo cambié <risa> Solo Charlie Socks. O sea, sí, no, solo Chile bien, pero... a ver, El problema soy yo. Entonces vaya, busque en Facebook Charlie Socks ahora. <risa> ¿Qué te padre? Póngale like. Póngale like. A veces me pregunto si estoy haciendo autobombo con el blog, ponerlo fuera, de compartirlo, de que avisarles, oye, hay un nuevo blog. Pero en realidad la definición de autobombo es elogio desmesurado y público que hace uno de sí mismo o de sus cosas. Me temo porque no me gusta la gente spam, no me gusta la gente que se autocalifica, el papel aguanta mucho, las videos de Twitter aguantan mucho, la descripción de LinkedIn aguantan mucho. Y yo trato de empujar que lo que hago hable por mí. Lo hablo porque también lo veo en mis colegas o en mi, o en mi gremio, como la gente pide respeto y pide y exige que elogios o qué sé yo. Y e invierten tanto en eso que se olvidan hacer el trabajo del experto. Yo por mi parte estoy súper contento de que ya son 300 episodios de esto. Ya llevo casi 3 años luchando cosas, explorando ideas. Eh, me di cuenta que el mayor premio de tener 300 vlogs es tener 300 vlogs. Y si este canal no tiene más cultura, bueno, tendrá que ser. Pero me voy a quedar con las palabras del filósofo Jake, el perro. Ser malo en algo es el primer paso para comenzar a ser bueno en eso. Así termina el episodio de 300. Nos vemos el lunes. <tose> No fica no chão, de moral. No fico, no fico. Cuando estamos sentados no digas que no, Nos somos tu Se me bien Cuando estamos sentados no.